Gracias La antropología. Gracias a la, la claro. Lantigua. Mira, antropólogo. Tenemos solución. un sondeo de Arismendi la Antigua. Vamos bien. a ver. Él salió a la, a la calle a ver qué opina la gente del llamado a huelga para mañana 28. Adelante, Arismendi. Vamos a ver. Asimismo, a propósito de la convocatoria que hiciera para el día de mañana el colectivo de organizaciones populares, los cuales plantean un paro por 24 horas en este municipio de San Francisco de Macorís, nosotros decidimos abordar a las personas para saber qué están de acuerdo o no están con esta convocatoria a huelga. Escuchemos. Estamos de acuerdo porque el gobierno no, no ha incumplido con lo que ha prometido. Ay no, porque no nos deja nada, y eso es lo que le trae el problema y tigreaje y vandalismo y a la misma policía. Claro. No, okay. porque estamos viviendo una situación difícil y en medio de una situación difícil no podemos seguir creando problemas. Okay. No sé qué significado tiene eso, porque todavía no... Sí. Estoy de acuerdo, no, porque la situación no está para eso ahora mismo, estamos pasando una pandemia. Y tanto el comercio como las demás instituciones están pasando por una, una situación crítica. No estoy de acuerdo. No porque no sea una causa justa, pero no es el momento. No. no. ¿Por qué? Porque la estabilidad se... ¿Tú sabes cómo está la cosa ahora? No señor. ¿Por qué? Eso es lo que deja atrás, son muertes. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no creo que haya necesidad de eso. Y no no lo voy a apoyar, la huelga. Yo no lo voy a apoyar. Bueno, ellos son los que saben, mi hijo, porque la cosa no está buena. no de acuerdo? No estamos comiendo uno con otro aquí. No, negativo. El tiempo no es para eso ahora. No es posible. No estoy de acuerdo con el llamado no a estamos, no estamos, estamos en trabajo, que el país echen adelante, no con eso es lo que atrasa. Acabo de llegar a este país, pero no estoy de acuerdo con nada de eso. O sea, yo quiero espacio, tranquilidad, o sea, que nos comprendamos. Pero no estoy acuerdo con nada de eso. Que sigue ¿Y por qué? Todo, porque está todo muy caro, muy caro, está todo. Tienen que bajar los precios y... El dólar baja, tienen que bajar todo. El dólar sube, tienen que subir todo. Entonces el dólar está para abajo y no baja nada. Bueno, pero en Oiga está uno siempre, sin trabajar y sin nada. ¿Qué te crees? En Oiga siempre está uno aquí. Pero ya no puede llevar de esto, de, de, de esto, de esto, porque esta política es un lío. Con esta cara tapado ¿no? No no la gente. Bueno, de boiga, porque yo lo que vivo trabajando, vivo el sudor de, de mi brazo y si la huelga va, entonces ya esos son dos días que uno deja de trabajar. Estoy de acuerdo, okay. porque tú sabes que se paraliza el pueblo y eso nos afecta a todo de que se pare el pueblo, tú sabes. Este país está una, tiene una crisis muy fuerte y hay una miseria grande en el país. Simplemente la esperanza tenemos en Dios y... estás de acuerdo, sí o no? Yo no estoy de acuerdo de huelga. No, no, okay. porque yo soy conchero y no hay comida. De acuerdo para que para, para que siga avanzando con el pueblo. Claro. Okay. Para que se solucione la problemática, para que haya una solución. Bueno, esa cuestión, como, como estamos en este meneo que hay con esta enfermedad, no está muy agradable eso. No. ¿Escucharon ustedes las opiniones de los ciudadanos, los cuales en su gran mayoría mostraban el gran rechazo? hacia esta convocatoria huelgaria. Hay que destacar que en tan solo minutos iniciará la reunión entre el colectivo de organizaciones populares y las principales autoridades, las cuales tendrán como mediadora a la Cámara de Comercio de la provincia de Duarte. Esta reunión se efectuará en el Salón de Acto del Ayuntamiento Municipal y nosotros estaremos al tanto de todo lo acontecer acá con el fin de mantenerle bien informado. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno al estudio. Bien, gracias a Arismendi la Antigua por...